Estamos en vivo en YouTube, voy a correr esto un poquito para acá para que no estorbe, ya, eh, ¿cómo están? Hoy día estamos, creo que ya es tercera vez que grabamos en esta sala hoy día, estamos grabando más contenido que vamos a ir publicando a poco eh, Tenemos varias cosas que estamos haciendo, a pesar de que no las publicamos, pero las estamos haciendo y uno de los cambios que estamos pensando hacer es un experimento, y como esto está aquí en el, en el, en el live eh, y no va a quedar en cápsula esto. A ver, los que vean los live, dejen un comentario si es que les interesa. Eh, estamos pensando hacer eh, unas sesiones de live. No sé si usan las mismas estas o ya nos vamos a quedar sin temas en algún momento. Se nos van achicando los temas. Después que ya tengamos varias sesiones. Esto al final lo llevamos haciendo ya abril, mayo, junio, julio. Llevamos cuatro meses que estamos haciendo, entonces ya tenemos varios live hechos. Eh, estamos viendo la posibilidad de hacer soporte en vivo me dijeron, oye, ¿qué? ¿te vas a meter a las cuentas? no, no, no, algo más simple, o sea, eh, responder dudas, por ejemplo o sea, si tú estás viendo esto por YouTube o estás viéndolo por Instagram y tienes una duda con LibreTV y te sale la notificación que te puedan meter al, al en vivo no haces la consulta, la escribe obviamente no haces la consulta y eh, la respondemos en vivo ya podría ser una opción ¿me van a pillar? seguro que me van a pillar con alguna cosa ya yo ya no me sé todas las cosas de hecho recién vengo me retaron las de soporte porque me dijeron no te metas más a soporte si tú no eres de soporte ya bueno como no me dejan meterme los tickets de soporte voy a empezar a hacer live para el soporte <ríe> me gusta, me gusta, me gusta a ayudar a las personas y me gusta contestarles eh, las dudas que tengan eh, siempre y cuando obviamente estén dentro de lo que yo puedo contestar que tiene que ver principalmente con LibreDT. Entonces, eh, ¿de qué se trata el tema de hoy día? ¿Ya? Eh, ustedes saben que estos temas me los preparan. ¿ya? Yo ya lo conté. Eh, no les voy a mentir, no los preparo yo. Yo, La meta que tiene acá las chicas, a ver, primero es crear contenido de valor. ¿ya? Lo que queremos es enseñarle a ustedes cada vez que hacemos estas actividades, tanto como los Live como los podcasts, enseñarles algo. Ustedes saben que con los podcasts lo que hacemos es, y para los que sean más nuevos se los voy a recordar, hacemos eh, la explicación de un problema, un problema real, problema de nuestros clientes, explicamos lo que pasó, cómo lo estamos resolviendo y la solución que se le dio al cliente. Normalmente de eso se trata el podcast, de un problema eh, y cómo se resuelve. Y en los lives, lo que yo estoy tratando de hacer, que estoy generalmente solo, un puro live nomás que estuve acompañado con Macarena cuando hicimos los de eh, Alibaba y AliExpress. Sí, cierto, sí, Aliado y el Express. Que estuvo bien entretenido, pero nos ha dado la oportunidad de hacerlo de nuevo. Hemos querido ver otros temas, pero no queremos salirnos de nuestro mundo tampoco. O sea, no queremos la, ir, irnos mucho, a la, eh, salirnos mucho del, del centro, que nosotros somos la facturación. Pero a lo mejor eventualmente lo vamos a hacer, sobre todo dependiendo de que nos digan los lo usuarios. Eh, y en live se trata de entregar un poquito de. Contenido, explicar alguna cosita sencilla, siempre tratamos de ser sencillas. Se nos pasó por ahí en el último podcast que explicamos algo, un problema un poquito más técnico, más complicado, y de hecho las cápsulas quedaron medio raras. De hecho, ahí hago un mega culpa cool al tiro. Si sí, sí, sí, tuviste el podcast completo del día miércoles, de ayer en la mañana, ese podcast fue un poquito más técnico. Ya era un problema que había con eh, eh, Office 365 y el correo. Y claro, las cápsulas quedaron, quedaron medio extrañas, y que ahora más ratito después de esto tengo que meterme a TikTok a dar justificaciones, <ríe> y empezar a explicar qué era lo que quisimos decir con cada cápsula, ya que quedaron un poco cortadas. Eh, eso, entonces, son las dos instancias que tenemos. Me gustaría agregar esta tercera. Entonces, si viste este live, cuéntanos en los comentarios, porque no lo vamos a dejar en cápsula y probablemente no lo vamos a consultar abiertamente. Cuéntanos en los comentarios si te interesaría que hiciéramos sesiones de... Pregunta y respuesta. Ya, entonces, cuando ustedes nos preguntan y yo les respondo y cosas de, eh, obviamente, de soporte asociado sea, a LibreTE. Ya no nos vamos a poner aquí a responder dudas contables porque no soy contador. Ustedes saben que no soy contador. Eh, soy el autor de LibreTE y, por lo tanto, por responder cosas de LibreTE. Eso, eso, eso es lo que podríamos hacer. Entonces, si tú usas LibreTE ya sabes que eres porque usas la versión comunidad, te podríamos responder consulta. Aterrizando lo que vamos a ver hoy día, que es que se debiera tener eh, un punto de venta. ¿Ya? Vamos a partir por la base. ¿Qué es un punto de venta? Eh, eh, el punto de venta uno lo puede ver como el lugar donde la persona que vende mete los datos. ¿Ya? Eso, ese, ese es el punto de venta. Eh, ahora, eh, ¿puedo tener un punto de venta, por ejemplo, en celular, en una máquina, en el computador, en un tablet? Sí, son distintos puntos de venta. De hecho, si ustedes, por ejemplo, revisan marcas de, o sea, buscan puntos de venta en, en, en, en imágenes en Google, por ejemplo, eh, van a encontrar que hay muy variados. Hay puntos de venta con dos pantallas, con una pantalla que no permiten pagar, que no permiten pagar, con balanza, etc. Ya. Ahora, yo me voy a centrar en lo que es el software, no el hardware. Ya, en el hardware ustedes tienen mucha variedad. Que, que de hecho es algo que en algún momento pensamos nosotros entrar ahí, meternos con eso, pero nos dimos cuenta que nuestro valor y nuestra mayor expertiva por el lado del e-commerce y de, e de las automatizaciones. Y nos centramos en esa parte. Por eso nosotros hoy día estamos muy enfocados a trabajar con Bill Maid Sales. Nosotros, LibreT ya es un producto que está bastante maduro, ya lleva años en el mercado, lleva años funcionando. Y los clientes que están ahí, obviamente, también lleva bastante tiempo. Y lo que estamos haciendo hoy día enfocándonos en Sales.com porque esa plataforma en la que permite automatizar la facturación en e-commerce. ¿Queremos meternos en puntos de venta? ¿Lo pensamos en algún momento? cargamos para la Bing pero no lo podemos descartar en el futuro. Ahora, ¿por qué un punto de venta? ¿Qué es el punto de venta en sí? El punto de venta permite registrar las ventas de manera rápida. Esa es la gracia. ¿ya? Eh, nosotros en LibreT, por ejemplo, tenemos la pantalla... Esta usuario la llamamos pantalla estándar de emisión, que es donde uno puede seleccionar los documentos que quiere, colocar los datos y, y, y básicamente, permite emitir... Eh, casi todos los documentos que LibreT te permite emitir, te los, te los puedes eh, hacer ahí. Y digo casi todos porque las facturas de exportación si se poder emitir en esa, en esa pantalla de estándar de emisión eh, se puede para servicios ya por ejemplo si tú eres un hostal que fue cuando nosotros hicimos eso lo hicimos originalmente para hostales eh, claro, hostal, alojamiento, listo puede emitir la factura de exportación pero si tú eres por ejemplo eh, alguien que vende productos al extranjero necesitas ingresar datos de eh, qué sé yo, de aduana, de contenedores de otras cosas en la pantalla de estándar de emisión no lo vas a poder hacer entonces ¿Por qué aparecen los puntos de venta? Porque esa pantalla estándar de emisión era demasiado genérica. Ya no era para una función específica. La gracia del punto de venta es que el punto de venta viene a resolver un problema específico. Por ejemplo, voy a nombrar varias marcas. Si sí, aquí compramos unas cosas de marca registrada, después me, me censura. <risa> eh, por ejemplo, COPEC. Ya, COPEC, eh, yo me acuerdo, no sé si todavía lo tendrá, hace tiempo que no, no pasó por esa COPEC, pero tenía... ¿Tú entrabas a la COPEC? Tenía una pantallita grande donde tú seleccionabas los productos que querías comprar en una pantalla touch. pagaba ahí mismo. Ese era un punto de venta. Ese, ese era un punto de venta que resolvió un problema específico, que era venderte ciertos productos, porque tampoco podías comprarte todos los productos. Me acuerdo que era por los productos que en el fondo después retirabas en la, en la sección de la cocina. hamburguesas sándwich, cosas así. Pero no era para comprar un sneaker, por ejemplo. Se lo compraba en, en, en las góndolas normales. O en los lugares normales. Eh, pero si sí ese punto de venta era para algo específico. Entonces, primero, el punto de venta es un hardware con un software normalmente, yo me voy a centrar en la parte de software, un software para un tipo de venta específica. En ese caso, por ejemplo, ese punto de venta era para la venta de estos sándwiches y pagados con tarjeta, no te permitía pagar con efectivo ni nada, y cumplía obviamente con esa función. Pero pueden haber otros puntos de venta también. Por ejemplo, eh, si tú vas a comprar a una tienda de ropa, por ejemplo, en una tienda de ropa podrían tener un punto de venta, donde estén los productos de ropa. ¿Y cuál es la gracia del punto de venta? Que el punto de venta normalmente es de muy para una venta rápida. ¿ya? No, es, no es para yo estar escribiendo los datos, por ejemplo. Por ejemplo, acá en Santa Cruz hay una, hay, hay, un, hay un negocio eh, que yo creo que le falta un punto de venta, que es una eh, tienda de electricidad, de productos eléctricos. Y ellos cada vez que vamos a comprar, bueno, ahora ya no mucho, porque ya no, la oficina ya tenemos bastante armada, pero cuando íbamos a comprar en la parte donde estábamos armando la oficina, íbamos a comprar muchas cosas eléctricas, eh, y que, y que nos hicieran el documento tributario y la factura uh, eran 15 minutos. ¿Por qué? Porque la persona que hacía la factura tenía que estar digitando dato por dato, ¿ya? Alguien puede decir, bueno, pero si está codificado. Bueno, es que ahí es donde entra justamente el punto de venta. Entonces, punto de venta permite, eh, uno de los beneficios del punto de venta es que te permite ahorrar tiempo, porque yo puedo, por ejemplo, escanear los productos. ¿ya? entonces Ahí tengo distintas O puedo seleccionarlo rápido. Lo mismo, si voy a un restaurante, tengo un restaurante, necesito un punto de venta, y el punto de venta del restaurante no va a ser igual probablemente al punto de venta de la venta de ropa. ¿Por qué? Porque el restaurante va a tener un extra que va a necesitar para la venta. Por ejemplo, las mesas. Entonces, por ejemplo, si tú eres desarrollador de software y estás pensando hacer un punto de venta, ya estamos viendo que hay distintos formatos, o sea, los distintos escenarios, distintos rubros que tienen requerimientos específicos De ahí donde nosotros lo aterrizamos en, en libreta porque, Por ejemplo, el restaurante necesita sí o sí tener el control de qué mesa es la que se le está vendiendo, porque no es una venta, es una venta eh, acumulada, por así decirlo. O sea, no es una venta que ya yo voy al, al, a donde el garzón, le pido todo, le pago y, y, me, y me voy, como en una tienda de retail, una tienda de ropa. En el restaurante yo tengo que tener otra lógica para ese punto de venta. Ese punto de venta tiene que eh, recordar la mesa en la que estoy, recordar el pedido, poder agregarle o, nuevas cosas y al final cerrar la cuenta en el Entonces, obviamente esos puntos de venta son diferentes, tienen distintas funciones, pero cumplen la misma función al, al final, que es apoyar a la venta. Pero no es solamente para la emisión del documento tributario. ¿no? Ya, el, el documento tributario es una parte de las cosas que puede hacer ese punto de venta. Pero el punto de venta en realidad permite más cosas. Por ejemplo, permite, ya lo dije, ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener codificado, perdón, puedo tener con categoría los productos, por ejemplo, en un restaurante y encontrarlos rápidamente, o puedo usar eventualmente un lector de código de barra y escanear productos en una tienda de ropa, o simplemente porque me facilita la interfaz para la creación de los documentos. Eh, se puede conectar con otros dispositivos, por ejemplo, se puede conectar al lector de código de barra o se puede conectar a un lector de tarjeta, para a la tarjeta. Eh, normalmente, otra característica que tiene un, un, un, un punto de venta es que... Normalmente va a estar asociado al control de stock ¿no? O sea, el punto de venta va a ser capaz de a mí decirme si es que el producto está o no está en stock Y, eh, por ejemplo, cuando se emite el documento, rebajarlo eh, Eso es, uno, es otra característica eh, Bueno, y lo otro es que permite tener acceso fácil y rápido a los productos ya Eso es como lo más importante, no hay que estar lo que yo les decía recién, no hay que estar los digitales entonces, ahí tiene varias características. Nuevamente, yo me pongo, en los dos lados. Me pongo en el lado del usuario, me, me, me pongo en el lado que puede que esto nos escuchen a veces a alguien que quiera estar desarrollando. De hecho, no han llegado varias veces comentarios de gente que desarrolla, eh, que de hecho nos ha dicho aganchar las más técnicas, hagan las más técnicas, sí, pero si hacemos muy técnicos, nos cargamos para el otro lado. Eh, entonces, si tú estás desarrollando o querías hacer un punto de venta, son cosas que debieras considerar. El rubro, y el rubro es importante, porque no todos los puntos de venta van a ser iguales. Eh, a nosotros nos pasó eh, por ejemplo a nosotros nos pasó que eh, con esta pantalla estándar esta historia que yo le contaba recién de cuando partió LibreT tenía esta pantallita estándar de emisión pero había clientes que se confundían cuando lo usaban porque nos decían oye pero es que es que no sé qué datos hay que completar no sé si hay que completarlos todos no sé si me faltan datos entonces nosotros decíamos no, no, no completa solamente los que tú sepas que hay que completar lo que no sepas que hay que completar es porque probablemente no te hicieron hay perro, me tienes concentrado se escucha el perro Voy a levantar un poquito el micrófono Help, you ayuda ahí ¿Ay, sí sí tenía que gritar el micrófono se escucha claro los de instagram están escuchando directo por el teléfono probablemente no que escuchen está más fuerte el sigamos eh, a ver, ¿qué pasó con LibreTE? cuando armé LibreTE salió esta pantalla estándar de emisión y los clientes empezaron a tener problemas con la emisión porque habían campos que les sobraban o algunos habían campos que les faltaban sí, me dicen que sí se escucha el perro espero que le dé entonces, eh, ¿cuál fue la decisión que tomé? hacer puntos de venta y empezamos a crear puntos de venta por rubros ¿por qué? porque nos dimos cuenta que en el fondo cada rubro que era los que más teníamos en ese momento tenían distintas necesidades a la hora de crear el documento. Y eso es lo que resuelve el punto de venta. El punto de venta resuelve cómo o la forma en que tú vas a crear el documento. Entonces, por ejemplo, el primer punto de venta que salió, que era el más simple de todo, era un punto de venta que nosotros llamamos boleta fácil. Y ese punto de venta, eh, básicamente lo que hace, te permite emitir una boleta ingresando solo el monto bruto y nada más. Tú ingresas al monto bruto, apretas generar y se te hace el documento. Y eso se hizo en la versión web. Estos puntos de venta salieron primero en la versión web, eh, pero después obviamente será lo más básico. Después salió el punto de venta de Retail. El punto Tiene las categorías al lado de los ítems. La categoría de los ítems están los ítems. Entonces eh, se diseñó para que fuera muy fácil usarlo en una pantalla eh, táctil. ¿ya? Entonces eh, está diseñado para ser fácil usarlo en una pantalla táctil. usado también con pantallas táctiles. ese punto 20 permite escanear permite obtener el detalle de los productos permite hacer varias cosas agregar descuentos bueno después se fueron agregando cosas porque ya los clientes empezaban a preguntar oye quiero emitir factura no solo boleta en el punto 20 ah no es que ahora quiero emitir también guía de despacho entonces esas cosas se fueron agregando y eso eran como los dos más básicos ya en principio uno podría pensar que eso resuelve todo pero después nos pasó que recibimos muchos clientes que eran hostales esto pasó por allá el año 2017 más o menos 2017, que mediados de 2017, hace harto tiempo. Eh, ¿Y qué pasó ahí? Que los hostales no les servía ni la pantalla de estándar de o sea, les servía, pero en el fondo era más complicado, podían emitir los documentos de la pantalla de estándar de emisión, pero a veces se equivocaban, no colocaban el, no sé, por ejemplo, se le olvidaba a veces colocar la referencia de emitir una factura de exportación que tenía que ir con el pasaporte para que le sirviera al cliente, y se le olvidaba colocarla. Eh, o, por ejemplo, emitían una eh, boleta y querían una factura. No sé, porque el botón donde se seleccionaba era complicado. ¿ya? Cosas así. O a veces vendían una factura nacional para un extranjero. Cosas que se podían resolver si uno mejoraba, obviamente, la interfaz. ¿Y qué se decidió en ese momento? Bueno, hagamos un punto, como tenemos varios hostales, hagamos un punto de venta para los hostales. De los PMS, de los hostales. Eh, ahí yo les conté... Eh, las ventajas de usar un PMS para los hostales, que obviamente permite hacer muchas más cosas que el punto de venta que permite nosotros, porque el punto de venta de nosotros para hostales es solamente la parte de la emisión del documento tributario. Pero, si tú tienes un hostal, probablemente te... Y nosotros ahí tenemos alguna integración hecha. Pero los hostales que no tenían PMS podían usar esta integración. ¿Y cuál es la gracia, por ejemplo? Que en lugar de decir factura de exportación electrónica, decía extranjero. Entonces ellos sabían que para emitirle un documento a un extranjero venta de hostales, es que el punto de venta les pide solo los datos que a ellos les interesan. Entonces, el punto de venta no decía, por ejemplo, ítem. Eh, no, no decía ítem. Decía noches de estadía, por ejemplo. ya Tenía varios varias cajitas donde uno podía colocar cosas. La, la estadía, si tuvo consumo, otro, lavandería, no me acuerdo. Ha, habían varios. Entonces, la ventaja de los puntos de venta es esa. Es que me permite a mí crear un Donde es fácil o es más sencillo realizar la venta. Incluso en algunos casos, como el de COPEC, incluso es hasta una autoatención. Una auto Entonces, eso es principalmente un punto de venta. Eh, hay otro caso que es, eh, bueno, las la exportaciones. Ya yo le estaba contando, eh, recién que nosotros tenemos eh, la pantalla instantánea de, de emisión, que si bien permite emitir facturas de exportación, eh, son básicamente para servicio o los hostales, que eran los principales eh, primeros que lo usaron. Pero un día nos llegó un cliente que nos dijo, oye, eh, nosotros tenemos que, eh, vendemos carne. Somos una empresa de carne, obviamente, <ríe> y vendemos carne y la exportamos. El problema es que, o sea, el problema es que al exportarla nos piden todos estos datos. Datos que no se podían ingresar en la pantalla de estándar de emisión. ¿Se podrían haber agregado? Sí, pero eso significaba complicar más esa pantalla y, y, y agregarle más cosas. Eh, no, muy desordenado. ¿Qué se decidió hacer, se creó un punto de venta de exportaciones. Entonces LibreTE en LibreTE.cl tiene varios puntos de venta, los que llego mencionando, y además tiene este punto de venta de exportaciones. Y el punto de venta de exportaciones de LibreTE a mí me permite colocar todos los datos que son necesarios para la exportación. Y estoy pensando específicamente en todos los datos de aduana. Por ejemplo, si el, el, el... No me acuerdo de memoria los datos, pero no sé, el número de contenedor, son bultos, son bolsas, son cajas. Eh, qué sé yo, la fecha de expresión de algunos productos, el puerto de origen, la del, del, del pago, etc. O sea, permite colocar todos los datos. Eh, hay unas referencias que hay que colocar. Entonces, no sé, antes para colocar, qué sé yo, una referencia había que buscar el código 815, por ejemplo. Bueno, ahora dice específicamente qué es esa referencia y están todas ordenaditas. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, insisto, lo que hace el punto de venta es eso. El punto de venta simplifica el proceso de emisión ya Eso es lo que te permite ese punto de venta. Eh, nosotros tenemos dos grupos de puntos de venta. Tenemos el punto, los puntos de venta web y tenemos los, el punto de venta móvil. Del punto de venta web, me desordené un poquito con mi pauta. Eh, es lo que ya hablé, básicamente. Me fui y describí todos los puntos de venta. Me gustaría cerrar un poquito hablando del punto de venta móvil. El punto de venta móvil es básicamente una aplicación eh, que hicimos para, originalmente para Android, pero el año pasado se migró a Android e iOS. De hecho, se refactorizó entera. Se, hizo, se tomó la idea que había antes de la aplicación y se rehizo de cero y se creó una aplicación nueva y se aprovechó de incluir nuevas funcionalidades. La ventaja fue que ahí la persona que lo hizo en ese momento se dedicó 100% a eso. Ya estuvo dedicada a ese, a ese proyecto. La diferencia es que la que había, estaba antes la había armado eh, yo en tiempo libre, básicamente, y le faltaban varias cosas. Y aprovechamos de agregarle varias cosas entretenidas. Por ejemplo, una de las mejores cosas que tiene esa aplicación es que tiene medios de pago. ¿Ya? O sea, t -t tú puedes pagar con, un, con tarjeta. Eh, ¿Qué hicimos? Hicimos una integración con software. Entonces, el punto de venta, como yo mencioné hace un rato, puede tener conexiones con otros dispositivos. Y en este caso nosotros hicimos dos conexiones. Bueno, obviamente la conexión, o si sea, sí es obvio, pero hicimos la conexión... Por ejemplo, para un lector de código de barra, que es en realidad no es muy complicado, porque al final se simula un teclado en el celular y funciona. Se puede usar, por ejemplo, en el punto móvil, en el punto móvil la eh, cámara del teléfono para escanear los códigos de barra. ¿ya? Eso está ahí como normal. Pero la gracia es que agregamos esta conexión con Sumap de, de tal forma que si ustedes quieren recibir un pago con la tarjeta, generan el cobro en la aplicación de LibreT, colocan pagar, se conecta a Sumap y cuando Sumap dice que el pago está hecho, nos notifica a librete, a la aplicación móvil, eso se hace todo entre el celular, no hay nada que vaya de eso a. a, a la, en el fondo, a la web de, de nosotros, se hace todo, de hecho, desde, desde el software de Sumap. Eh, y se genera la boleta. ¿ya? Y esa aplicación le gustó a varios clientes. ya De hecho, el otro día fue como, oye, metámonos, dijimos, metámonos a ver cuántas descargas habrán de la aplicación, nosotros dijimos, no, de una, eh, 20, no sé, era un poco optimista, y habían varias. No, me acuerdo el número, no lo voy a dar porque no quiero que he grabado algún número malo, pero me acuerdo que. Eh, eran bastante más de las que nosotros esperábamos eh, y creo que esa, esa aplicación le, le pusimos harto, harto, hartas horas porque queríamos que quedara bien completita y lo que hicimos fue básicamente repetir lo que había antes como les decía y permite hoy día tener múltiples empresas tiene el post de boleta fácil que permite emitir boleta afecta, exenta básicamente indicando el monto es la típica calculadora que van a encontrar en la mayoría de los lugares pero también tiene este punto de venta de retail que permite emitir boletas, facturas, guías de despacho, con productos codificados que estén cargados en LibreT.cl, eh, escaneando los códigos eh, con la cámara o con un lector de, externo. Ya. Permite generar cotizaciones y documentos reales. La aplicación original del, del punto de venta de, de LibreT permitía generar solamente eh, documentos reales, boletas reales o, o facturas reales, pero esta además permite generar cotizaciones. Y una de las ventajas y generar cotizaciones, que también están con los documentos reales, pero con, con, con las cotizaciones es más notorio. Es que hoy día tú creas una cotización y esa cotización. Eh... Chao, Matías. Matías se está despidiendo. Nos vemos, Matías. Eh... Y esa cotización te genera un código QR. Y ese código QR tú lo pasas pasar a tu cliente para que lo escanee y te pague, por ejemplo, con WebPay. Entonces, ese punto de venta además permite recibir pagos con WebPay. Hay que hacer unas configuraciones y otras cosas, pero también se puede hacer. Eh, bueno, y lo último, obviamente, que tiene el reporte de venta y compra. Ya, eso, eso, eso en general son los puntos de venta. ¿Ya? Voy a hacer un paréntesis antes de cerrar, que es, quiero explicar algo que no es un punto de venta, sino que uno podría decir que es un punto de compra, pero que está dentro... Simplemente de porque era más fácil meterlo ahí. Ya, eso. Voy a ser honesto, o sea, no nos quisimos complicar. Todo el sistema de punto de venta ya estaba armado y agregarlo era súper rápido ahí que es, que es eh, si ustedes van a punto de venta, lo pueden encontrar, eh, o en las configuraciones tienen que activarlo si no lo tienen activo, que es eh, el punto de compra para servicios en el extranjero. ¿ya? Desde el año pasado, ¿pasado está el IVA? Sí, desde el año pasado está el IVA a los servicios en el extranjero. Entonces, por ejemplo, nosotros si pagamos publicidad en Facebook, tenemos que emitir hoy día una factura de compra por esa publicidad. ¿ya? Servicios de A, nosotros pagamos Facebook, Amazon, Slack, etc. Eh, Sergio paga un programa para subtitular... Si los subtítulos están malos, no culpe a <risa> él. Eh, entonces, ¿qué pasa? Esa factura que normalmente está en dólares, ustedes tienen que... Darlo a mano, meterlo al campo. Y la factura de compra, el formato que tiene que tener también, tiene que cumplir con ciertos tecnicismos, Tiene que tener ciertos datos, tiene que tener ciertas cosas. Entonces, claro, ¿puedo hacer esa factura de compra en la pantalla de estándar de emisión? Por supuesto. Puedes hacerla, ningún problema. Pero la ventaja de este punto de compra es que te facilita mucho la emisión entonces si tú hoy día usas LibreDT.cl compras cosas en el extranjero y tienes que emitir esas facturas de compra y no estás usando ese punto de compra ya veo que yo digo punto de venta ese punto de compra que está en las opciones de punto de venta eh, deberías abrir un ticket de soporte para que te lo activemos porque de verdad que ayuda bastante y hace más fácil la emisión de los documentos en este caso las facturas de compra por esas compras en el extranjero eso eso eso eso es eh, lo que quería contarle hoy día recuerden que eh, esto lo estamos dejando grabado, que en YouTube queda igual en Instagram y en caso de que hagan algún resumen, síganos en Instagram o síganos en TikTok, estamos subiendo eh, cinco cápsulas de los live, cinco cápsulas de los podcasts donde puedes ver un resumen, y nuevamente les pido si es que alguien vio las cápsulas del podcast de ayer eh, vamos a aclarar algunas cositas porque hubieron algunas dudas por ahí, lo vamos a hacer yo creo que hoy día, eh, eso y si les gusta este contenido como siempre suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el siguiente live, que estén muy bien ya Instagram.